Esta mañana recibí una llamada cuando me estaba levantando de que habían violado o abierto los granado los candados del colmado. Cuando fui al negocio, como a las 7 o las 7 y media por ahí, me di cuenta que ya la puerta estaba entreabierta, de que en realidad se habían metido. Pero le doy gracias a Dios que no se llevaron tantas cosas. Se llevaron, claro que sí. Muy, muchos llevar? romos como Macabe, etiqueta negra, etiqueta roja, extra eh, Algo de dinero que había en el cajón, pero ¿Qué cantidad? ¿Qué cantidad? la cantidad de dinero no le sé decir. Porque mayormente lo, siempre la venta yo la dejo ahí, la de la noche. Más o menos. El levantamiento usted lo hizo, o sea... ¿Qué usted dicen más o menos que le llevaron en sentido general, ya llevándolo a dinero? Llevándolo a dinero más o menos, estoy hablando de unos 30 o 40 mil pesos. Wow. Para no exagerar. ¿Dónde está ubicado su uso? en la Luperón Esquina ¿Qué sector es ese? Es mayormente céntrico. Eso queda por atrás del siglo XXI. La Luperón Esquina ¿Son frecuentes los robos en bueno, han robado, sí, no les voy a decir porque frecuente sería casi mente semanal, pero hay muchos mucho ladroncitos por ahí que vienen de otro barrio a zozobrar a esa zona, pero que en realidad no puedo decirle fulano ni fulano porque no lo conozco. ¿Qué pedirle a las autoridades esta situación. Bueno, pedirle a la autoridad que cumplan ellos con su rol y uno como ciudadano también. ¿Cómo se llama su colmado? Colmado Checo. el nombre suyo es? Pedro Pablo Checo, todo el mundo me conoce como Checo.